Vamos a ver este caso de la muerte de este muchacho, Starling Martes Rosario, conocido como Hueca, que resultó muerto el sábado cuando fue investido por un vehículo en la carretera que conduce de Payita Cabrera. Este muchacho caminaba a comprar un desayuno y este vehículo lo batió. Vamos a ver este caso, señor director. Lamentable. Él iba caminando por la, por la calle. Usted tiene que caminar por la acera. La acera estaba libre. Este muchacho iba caminando por la calle. Este vehículo lo embistió y lo mató. Vámonos al caso de Higüey, señor director. Ha trastornado a, a la República Dominicana completa. Hay que pedirle a la Virgencita de la Altagracia que proteja más a los ciudadanos de que interceda por los ciudadanos de Higüey. Este es señor Ángelo Banca, Angelo Joel Santana Sedano, no se sabe qué fue lo que se le metió en la cabeza. Le dio cuatro disparos a su esposa, cegado por los celos. Salió de ahí de donde su negocio, negocio de celular. Él era prestamista, eh, negocios de banca y otro tipo de negocio. Salió de ahí, mató a seis personas. La esposa está viva, a pesar de que él le dio cuatro balazos. Y mató seis personas en el camino e hirió a otras seis más. Vamos a ver primero, señor director, este, este video en el que esta muchacha se salva... de casualidad se salva esta muchacha, que él le quita la jipeta a una muchacha y no sabemos cómo, él no la mató también. Mírela aquí, vea. Él le quitó la jipeta y no se sabe... por suerte esa muchacha no le puso oposición y él no la, no la, la mató por de eso después que él después que él eh, eh, coge esa jipeta y sigue disparando desde la jipeta hiriendo a seis personas y matando a otras seis se mete en este taller y allí se enfrenta con la policía que termina matándolo a él también la esposa Cinco personas más heridas y seis muertos. Es el desenlace de este y con él siete muertos. De esto, cegado por los celos este hombre. Él había sido tratado antes por, eh, por violencia de género eh, e incluso había sido tratado psiquiátricamente y tenía un arma de fuego legal con permiso. Todo esto es lo que las autoridades nuestras tienen que pensar. Cuando sucede un hecho como este, ¿cómo es que se pueden evitar hechos si hay una intervención? O sea, ¿cómo es que una persona que tiene problemas mentales, que ha sido tratado psiquiátricamente, tiene un arma de fuego con permiso legal? Hay tantas cosas realmente, pero lo, lo más importante es que oremos este es un caso histórico. Aquí no se, no se había visto un caso de, de una muerte así provocada por un tirador que provocara seis muertos. Vamos a ver este caso de esta madre. Las madres sí sufren, Dios mío. Con este muchacho acusado de robo. Y vamos a escuchar lo que, todo lo que ella dice a favor de su hijo.